a mi canal. Hoy voy a abordar uno de los temas que me afecta en primera persona, el nudismo. Voy a hablar de los orígenes y la situación actual, al menos desde mi perspectiva. Al final compartiré con vosotros cuáles fueron mis primeras experiencias. El término nudista o naturista se puede decir que surgió alrededor del siglo XIX. Sociedades con una fuerte industrialización, que vivían en espacios pequeños, con falta de luz y aire limpio. La palabra naturista viene asociada de la experiencia de disfrutar la naturaleza desnudos, de sentir los elementos naturales, el agua, el sol, el aire y la tierra, pues completamente desnudos. Y de esta experiencia aprender a apreciarla, respetarla y cuidarla como se merece. Pero por desgracia, hay mucha gente que no nos considera personas normales. Creen que formamos un grupo de pervertidos y probablemente nos estén dando cuenta de que el problema no está en nuestras cabezas sino en las suyas porque no consiguen discernir estar, estar desnudo con una intencionalidad sexual. Los nudistas no estamos ligados a ningún tipo de ideología política o religiosa, al revés. Siempre estamos perseguidos de alguna forma por ellos. Si no es de una forma, pues es de otra. La misma iglesia católica, durante su historia, ha tenido ciertos altibajos. Al principio no había ningún tipo de problema en esto. A Jesucristo lo crucificaron desnudo y así se representaba en muchas obras. Pero llegó la edad medieval y la doble moral. Y comenzaron con el sacrilegio, y digo conscientemente sacrilegio y no retoque, de ciertas pinturas y esculturas, tapándolas y considerándolas eh, bueno, pues que eran lascivas y pecaminosas. Así lo estableció el concilio de Trento en el siglo XV. Aunque en esta época también nos encontramos con todo lo contrario, con los franciscanos en el siglo XIII, que consideran el cuerpo humano como un vehículo de lo divino. Y así ha sido hasta hace bien poquito, que además se ha seguido así, porque si hablamos de 1930 con el Papa Pío XI, pues él sigue condenando el movimiento nudista, o sea, expresamente. Pero llegamos a 1981 y en contrapartida nos encontramos con Juan Pablo II donde defiende que la desnudez, la desnudez es sólo negativa cuando juega un papel negativo en la persona, cuando rebaja a la persona a un objeto para el disfrute. Y aunque parezca que han sido los movimientos más conservadores los que más trabas han puesto en la historia también nos podemos ir a la parte que se considera más progresista y nos encontramos con el mismo perro pero distinto collar. Sin irnos más lejos, el nudismo no es algo que hoy en día esté ampliamente aceptado. Más bien todo lo contrario. Se puede decir que está marginado por las ideas preconcebidas de la sociedad en general. Y en particular por países, redes sociales, grandes tecnológicas, políticos y medios de información que además tratan este tema con un doble rasero. Y no es que lo diga yo. Tan solo hay que hacer una búsqueda en internet y nos daremos cuenta de ello. Los hechos están ahí. Me he encontrado con varias noticias. Una de ellas, lamentablemente incluso con un vídeo publicando pues eh, dos mujeres y un hombre mofándose de personas que había en una playa nudista. Y luego además tener, eh, pues no lo sé cómo llamarlo, la osadía de subirlo a las redes sociales. Yo no sé cómo, cómo, no sé, no tengo palabras. Y hablando de redes sociales, podemos hablar de la censura de Instagram, Facebook, Youtube, que lo prohíben explícitamente porque relacionan directamente el desnudo con algún tipo de intencionalidad sexual. Y ahí tenemos el caso de Héctor Martínez, el canal nudista, que ha sido cerrado solo por mostrar desnudos, ya que no tenía ningún carácter sexual. Twitter es la única que parece que es un poquito más permisiva, pero ya veremos a ver cuánto dura. Respecto a, los, a, la ley, a las leyes españolas, la Constitución eh, abolió la ley del escándalo público. Nos amparamos en que ninguna moral, en especial, prevalecerá sobre otra a la hora de ser protegida por las leyes. El problema, como pasa en otras tantas cosas, es que esto cae dentro de la interpretación y por tanto la legalidad del nudismo tan solo puede deducirse de estas normas, es decir, que es interpretable. Y precisamente de esto se aprovechan ciertos municipios, como he podido leer, como Las, las Palmas de Gran Canaria, San Pedro de Pinatar, Valladolid y otros donde amparados por esta interpretación de la ley pues se dedican a prohibirlo o al menos acotarlo. Lo cual, viendo el comportamiento de unos pocos, pues la verdad es que a veces no les falta razón. Pero bueno, esto ya es tema aparte. Los medios de información siempre lo tratan desde una perspectiva más que informativa de carnaza, motivada para el morbo y conseguir llamar la atención de los espectadores. Un ejemplo claro es el programa de Adán y Eva, ¿no? Pero prefiero no hablar de él. ¿Y qué queréis que os diga? Todavía vivimos lastrados por prejuicios y miedos anclados en el pasado, donde las circunstancias eran muy distintas, en las cuales yo no he vivido, pero que incluso puede que entonces tuvieran sentido. Pero hoy vivimos en la era de las posibilidades, la libertad de elección y tenemos muchísima información cierto que muy mal distribuida, pero nos abre un abanico de posibilidades muy grande. Por eso también vivimos eh, en una sociedad con incertidumbre muy grande. Bueno, esto combinado con los avances tecnológicos de hoy en día, permite que cualquier persona puede desempeñar el rol que quiera sin hacer daño a nadie. Pero claro, siempre vamos dando bandazos. Como diría Grucho Mars, si no le gustan mis principios tengo otros. Me estoy desviando del tema. Estos prejuicios y miedos que arrastramos del pasado están muy arraigados todavía en una gran cantidad de personas. No hay realmente una verdadera libertad sexual sana. Y con sana me refiero a libre de prejuicios, censuras y miedos. Y por tanto no se sabe discernir de cuándo el desnudo forma parte del proceso sexual de cuándo puede formar parte de otras experiencias personales. Y si, se, y, y si se pueden dar situaciones donde el desnudo no tenga ningún tipo de connotación sexual. O es que en vuestras casas os ducháis vestidos, o sea que no? Pues a eso, a eso nos referimos. Está claro que yo miro desde el punto de vista de un nudista, porque lo soy. Y además de serlo, también mi mujer y, y nosotros hemos educado a nuestros hijos a que lo vean de forma natural. Seguramente por esta razón, cuando leo o oigo hablar a otras personas sobre que el nudismo hay que evitarlo para evitar herir sensibilidades de otras ciertas personas, pues mi sentido lógico no lo llega a alcanzar. Pero claro, vivimos en una era donde hay que defender, no hay que prevalecer una especie de buen rollo disfrazados por lo que algunos piensan que es correcto. Claro, estos paraguas morales ¿no? que tienen algunos, que hay que aplicar sí o sí, y que si además no lo consigo aplicar, eh, ya buscaré la forma de llegar al gobierno para imponerlo, ¿no? que esto es un poco en lo que se ha convertido la política hoy en día. Pero vuelvo al grano, vuelvo al grano. ¿Por qué le puede ofender a alguien ver a otra persona desnuda? No lo entiendo. Porque también le puede pasar viendo con otras personas vestidas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Llega un momento en el que a mí ya se me escapan las cosas. No tengo respuestas para todo y tampoco lo pretendo. Yo conozco mis límites. De lo que sí puedo hablar son de mis experiencias. Por eso quiero hablar también de, pues, de mis, mis primeras experiencias nudistas. Experiencias donde he puesto en juego toda mi pasión, insistencia e intensidad, que creo que es la fórmula de hacer experiencia. He sido educado bajo un ambiente católico. Y mi juventud la he pasado con grandes amigos con los que me reunía los domingos en misa. A, con alguno hablando eh, me llegaba a decir que mis eh, ideas se acercaban mucho a ideas anárquicas, ¿no? a utópicas. Y es verdad que no les faltaba razón. Luego la realidad me ha puesto los pies en la tierra. Pero siempre me he considerado oh, que tenía una, una mentalidad muy abierta ¿no? a otras posibilidades. Siempre me ha gustado poner bajo duda los pilares de mis creencias y pensamientos, buscando respuestas, y realmente esta ha sido la mejor fórmula para hacerlas más sólidas y, y mucho más conscientes y verdaderas. Así que bueno, pues nada, un día me quité la ropa por primera vez en una playa de Orihuela, en la playa de La Concha, pero era de noche, eran las tantas de la mañana. Yo tendría como 19 años, poco más. Venía de marcha, había bebido aquella noche y no quería subir a la casa que habían alquilado mis padres. Un baño fresquito me espabilará, eso es lo que pensé. Me acerqué a la playa, completamente a oscuras, eh, ya que las luces quedan lejos, no había nadie, o al menos lo que mi visión alcoholizada me permitía ver. Así que ¿por qué no? Me quité la ropa, me quedé como Dios me trajo al mundo, y me di un baño estupendo. Tanto fue así que no pude quitarme la cabeza esa sensación que había experimentado esa noche. Aunque mis prejuicios y sobre todo ciertos complejos sociales pues me impidieron durante años volver a probarlo. Se me pasaba por la cabeza en varias ocasiones, pero... Mmm, una lástima no haber sido más impulsivo en mi adolescencia. Años más tarde... Con 25 o 26 años veraneando con una, una novia. Pues bueno, ya os imagináis, las hormonas a flor de piel, pues decidimos así. Pues venga, vamos a darnos un bañito desnudos. Estábamos en las salinas de Torre Vieja. Y bueno, pues, pues tenía cierto morbo. El contexto era apropiado. Ya habíamos visto a gente hacerlo, llenarse de baño de, o sea, llenarse de barro por todas las partes. Y bueno, pues eh, es un baño terapéutico de la zona, por lo visto para la psoriasis. Y bueno, pues estaba atardeciendo, no había prácticamente nadie a cientos de metros alrededor. Y bueno, para el que no lo conozca, las salinas de torre vieja tiene uno de los atardeceres más espectaculares que probablemente haya visto. Las aguas de las salinas tienen muy poca profundidad pero la orilla es de color blanco debido a la sal evaporizada y el agua es completamente rosa, tirando a un tono de color vino rosado, ya que eh, tiene un tratamiento bacteriológico y que le hace tener esa tonalidad. La estampa es espectacular, os lo aseguro, por no hablar de cuando ya te metes en el agua y, y debido a la salinidad pues eh, te impide que te hundas, por lo tanto no es necesario nadar. Así que Sentir esa desnudez, eh, verla ella desnuda, compartiéndola el baño, fue una de las mejores experiencias de mi vida, in, vamos, indudablemente. Y ojo que no hubo luego ningún tipo de contexto sexual, porque obviamente eh, la cantidad de sal que tienes en el cuerpo pues no da pie a ello. ¿vale? Pero lo que fue para mi vista, tacto y oído fue majestuoso. Flotábamos ambos desnudos, en silencio, escuchando y sintiendo la, la brisa en nuestra piel, eh, acariciados por el sol, eh, atardeciendo, rompiendo el silencio tan solo el paso de las aves y el chapoteo de las olas en la orilla. Eh, no sé cómo explicar que fue espectacular. Me gustaría poderlo expresar de otra forma, pero no, no llego a, a saberlo explicar en condiciones. Así que estas dos experiencias juntas son realmente mi primera experiencia nudista. Nudista consciente, y digo consciente porque muchas veces hemos podido experimentar sin saber eh, relacionarlas directamente con el nudismo. Cuando yo lo hice consciente, lo interioricé y mi visión al respecto cambió. Entendí que no era una cuestión moral, sino una vivencia extraordinaria que quería volver a experimentar, como terminó siendo al cabo de los años. ¿Y por qué contarlo aquí? Bueno, pues porque no he encontrado ningún canal que esté dirigido a un público nudista, o al menos que tenga curiosidad por el nudismo. Tengo un canal audiovisual, sí que hay foros, hay blogs, pero no hay contenido audiovisual. Y el poco que ha habido, lo han censurado. Ya me estáis oyendo, ¿vale? No, no soy un experto locutor. O sea, me gustaría llegar a la gente desde un punto de vista cercano que puedan ver en mí no a un experto, vale, sino a una persona como ellos, con las mismas inquietudes y con las mismas ilusiones, que se puedan sentir identificados. Y sería genial si tan solo a una persona se le abrieran un poquito los ojos y viera que el nudismo está por encima de prejuicios sociales y canones de belleza, en el que nuestras ropas no nos tengan que etiquetar o categorizar. A ver, ojo. No es oro todo lo que reluce. Todo movimiento que esté compuesto por personas es imperfecto porque el ser humano lo, eh, lo es. Y nos vamos a encontrar a imbéciles que estropean esta filosofía, porque también vamos a encontrar a intolerantes, cerdos, maleducados, comportamientos sexuales fuera de lugar y gente con muy poco respeto por el medio ambiente, entre otras tantas cosas pero en general te vas a encontrar que un nudista es una persona con la mente bastante abierta y que los nudistas no lo formamos solo exhibicionistas, depredadores sexuales o gente lasciva. Por esta razón voy a intentar traer a más, Hanna, a más gente al canal, que podáis oír sus experiencias, lo que ellos quieran compartir, eh, sus opiniones, y os daréis cuenta que ni somos depravados ni somos exhibicionistas. Y también trataré de traer otros temas que están relacionados con el nudismo, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, hay mucha gente que, que pues le cuesta arrancar, tiene esa sensación, y le encanta escuchar, pues. Eh, o le gustaría escuchar, pues, cómo son las primeras veces, ¿no? Las anécdotas de las primeras veces. Así que traeré a gente también para que las cuente. Luego hay muchos complejos físicos. O sea, el tema de la aceptación o la autoaceptación es algo bastante importante. Y os aseguro que una vez que uno se, se acepta y, y se quita esos complejos físicos eh, de la mente, pues es mucho más libre. También hablaremos de los lugares, ¿no? De cuáles son las mejores playas, eh, lugares del interior de la península... En concreto, vamos, quiero hacer un, un día un, una charla sobre lugares de aquí de Madrid y, y cercanía, ¿vale? También podemos hablar del nudismo en el extranjero, alojamientos y otros temas como, por ejemplo, el nudismo en la familia y la implicación de, de los niños en su educación. ¿Cuál es el comportamiento no escrito o, o las reglas no escritas ¿no? dentro del mundo nudista? ¿Qué, ¿Cómo podemos eh, reaccionar ante situaciones incómodas como mirones o si tenemos una erección? Y hablaremos también de asociaciones... Eh, Grupos, eh, el camino internacional de, de, del nudista. Y podemos hablar también del sexo y del nudismo. Ya también podemos hablar de ello. La legislación vigente. Bueno. Y un poco lo que vosotros queráis. De acuerdo. O sea, yo me gustaría que dejaseis vuestra opinión en, en el canal. Acepto las críticas. Si no, no me expondría tal y como lo estoy haciendo. Entonces deja, deja tu comentario, dime de qué te gustaría que hablase y de las cosas que yo no sepa intentaré traer a alguien al canal que lo haga. Así que bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado el contenido y espero volver a hablaros pronto. Un saludo y hasta otra.